Voy a hacer series de cuestas en esta cuesta, que aquí estoy súper tranquilo. Tengo el coche aquí para mí solo y no tengo ni que dejarme la botella. Me pongo la botella aquí al lado del coche y cada vez que subo bajo, bueno, en este caso sería cada vez que bajo, pego un traguito de isotónica y se acabó. Fantástico para hacer series de cuesta. Os voy a explicar el tema de entrenamiento, eh, de estiramientos, perdón, no entrenamiento, estiramientos. Vale, vamos a intentar ponerlo más o menos así y a ver si se ve, vale. está todo el rollo, pero es que si no se va a hacer de noche y no vamos a hacer nada. Ya lo descartaba hoy, descartaba hoy grabar el vídeo, pero. Pero digo. Me da, me da, me da. Lo descartaba porque iba a ser súper de noche, ¿no? Pero no, me da. Así que venga, eh, los estiramientos que yo hago, yo los suelo hacer en una escalera. ¿eh? En casa, eh, en el cuarto peldaño, haces uno, dos, tres, en el cuarto peldaño, aquí va a estar un poco más bajo. Pero bueno, es un estiramiento que da bien porque estiras tanto aductor como isquio, ¿vale? Y vas cambiando de lado, ¿vale? Este es como la base, o sea, como la base, lo que más me interesa a mí para, para, para correr antes, yo lo suelo hacer antes de entrenar, ¿vale? Por ejemplo, ahora lo voy a hacer antes de entrenar. Eh, ¿qué iba a decir? Luego también haría gemelos, pero el que más me interesa es este, más que gemelo, más que... Más que gemelos, este. Luego estaría el SOAS, pero últimamente estoy muy bien de SOAS, personas que estaría por, por, por aquí, ¿vale? Entonces, ese no, no lo suelo hacer, ¿vale? Porque usted un destino, fantástico. Ahora, te tenemos te Buscas un lugar donde apoyar la pierna, la de abajo, la giras, así, ¿vale? Claro no es que tiene que llegar como perpendicular una a la otra. Esto estaría un poquito más alto, ¿vale? Y lo que se trata es de que te apoyas y poco a poco, sin ninguna prisa, sin ninguna prisa, ¿eh? nada de oh, ni tirones ni, tirón, ni nada, nada de dinámicos nada estiramientos estáticos lo más pasivos posibles te apoyas así y vas cogiéndole digamos simplemente te vas acercando poco a poco vale y ahora estamos estirando este estamos estirando isquiotibial o femorales vale y ya está, entonces básicamente eso tampoco tenemos que forzar porque ahora vamos a entrar lo que queremos simplemente es que esté un poquito elástico para que no nos entre en calambres si por si hiciéramos un resbalón o alguna cosa rara que no nos vayamos a lesionar y ya está ¿vale? entonces haríamos este y ahora hago la fase doble pero este sería las fase sencilla. así, el abajo más o menos, y igual, vamos poco a poco, concentrando, digamos, el estiramiento aquí, ¿vale?, en el esquí. sin ninguna prisa, yo digo, tenemos que tardar, pues, 25, 20, 30 segundos, más o menos, ¿eh? simplemente es eso, no se trata de hacer así, la punta, no, no, no, nada de eso de intentar llegar a la punta, no, Porque ya veis que si llego, ¿no?, pero que no, no, se si trata simplemente de ir dándole distancia. ¿Vale? Ya está. Este ya lo tendríamos, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Entonces ya el ligio tal cual, el método, método sencillo. Luego tendríamos lo que es gemelos, que sería apoyarte en algún lugar. En este caso, por ejemplo, vamos a estirar este. No sé si se va a apreciar, yo espero que sí, que se aprecie. Abres un poco las piernas. ¿La sabes un poquito? Vamos a estirar este. Esto estarías apoyado en una pared, ¿vale? Yo tengo pared, pero bueno. Te concentras en estirar, general, ¿vale? Primero haríamos uno plano, o sea, uno como alineado, ¿vale? Alineado, sin ningún problema. Hacemos esto, alineas. Poquitos segundos, tampoco mucho, ¿vale? Cambiamos. Ahora estamos haciendo el sencillo, que es el alineado, y ahora después lo vamos complicando. ¿Vale? Esto lo podéis hacer contra una pared, luego tenéis una pared, ya digo, concentrando en el gemelo. ¿Vale? Una vez que tenemos ese, vamos a pasar al gemelo un poco más complicado, que es desalinearlo, lo ponemos así, ¿vale? lo desalineamos, y entonces torcemos hacia aquí, estiramos hacia adelante, pero a la vez hacia aquí, para que estemos como, como haciendo un giro así al gemelo, como, ¿eh? como, en vez de estar alineado, Estamos haciéndole giro, ¿vale? De esa manera estiramos la parte interna, ¿vale? Del gemelo. ¿Vale? Y con el otro igual, pues con la pierna ya, digamos, más abierta y estirando hacia aquí, ¿vale? Tiras hacia aquí y hacia aquí. Eso es para estirar el gemelo, pero la parte interna. Una es que tenemos esto, ahora lo hacemos cruzado. Entonces ahora cruzamos una pierna al otro lado. Fijaros que no está alineada ni está abierta como la otra. Cruzamos, ¿eh? fijaros que estaríamos haciendo esto. Estaríamos haciendo esto, cruzando, ¿vale? Para estirar esta parte, ¿vale? Cruzaríamos bastante y estiramos. ¿Sí? En realidad no sé si estamos estirados, pero el que tira es el externo y echamos hacia adelante y hacia Tendríamos uno y ahora el otro. Lo cruzas igual, bastante forzado y lo estiras igual. ¿Eh? Para que os hagáis una idea, estamos haciendo esto. Para que os hagáis una idea, estamos haciendo esto. Fijaros, es este movimiento y hacia adelante. ¿Vale? Espero que se esté viendo el pie. Espero que, se, que los pies lleguen a salir en la cámara. ¿vale? Vale. Y ahora vamos con el complicado de la parte de isquios. Hago este para que se vea fácil. Este ya lo hemos estirado. Y ahora nos vamos abajo. ¿vale? Claro es que la pierna está alineada, no está así. Está alineada, o sea, perpendicular a esta. ¿vale? Entonces, como este ya lo hemos estirado, entonces ahora bajamos. Esto si lo haces con una escalera con cuatro peldaños va fantástico porque entonces coges un peldaño y luego coges el otro, y luego coges el otro, y luego coges el otro, y vas bajando apoyándote cada vez en los peldaños. De esa manera no estás tirando de la espalda, estás dejando el peso en los brazos, ¿vale? Es mejor. Pero aquí no tengo. Pero bueno vale Y hasta está. Entonces ahora lo que se trata es de que en vez de antes, cuando estábamos así, estábamos estirando el isquio, entonces ahora se trata de que estiremos el aductor, ¿vale? Entonces, iríamos si bajando bajando, ya estarías tirando isquio a este y a aductor lateral, no este de isquio, sino el de aductor interno de este, ¿vale? y con una escalera bastante, una escalera, y ahora poco a poco vas cogiendo, pues, distancia. Se puede ir haciendo, pues, pasos por la escalera, puedes ir haciendo así, así, vas bajando poco a poco, para ir cambiando el ángulo, y conforme vas cambiando el ángulo, te va cambiando de tirar de isquio a tirar de aductor, ¿vale? conforme vas girando. Ahora está tirando el autor ¿vale? Y ya está. Simplemente así, sin rebote y sin tonterías. ¿vale? Ahora estamos tirando este isquio indirectamente y el autor. ¿Vale? Y el otro al revés. Tenemos así. Este lo tenemos de antes y ahora iríamos por la escalera bajando peldaños. Un peldaño, otro peldaño, otro peldaño, poco a poco hasta llegar abajo, hasta llegar a apoyar en el suelo, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Y ahora haríamos el psoas. Ahora haríamos el psoas, que este lo voy a poner así, más bajo para que se vea. El psoas es un poco más complicado, un poco complicado, bueno, es pillar el punto. Tienes que tener este pie, estaríamos así, en la posición para que veáis, estarías así, o sea, este, muy echado para adelante, muy echado para adelante, este, y te concentras en estirar esto, el psoas, ¿vale? Sería así, ¿vale? Haciendo la tensión aquí, en el psoas. Fijaros que no hago ni rebote ni nada, simplemente estirar. A poco cambiamos esta la echada para adelante este así entonces igual estiramos el soas de la otra pierna ¿Vale? y luego estoy con tejado y no tengo mucha frescura y luego puedes hacer un giro hacia aquí ahora lo muestro de frente giro hacia este lado. vale para forzar un poco más la posición ¿Vale? lo viene a enseñar, sería esta pierna hecha para adelante esta bastante atrás, ¿eh? y concentrado en estirar esto, en esto es bastante importante, yo no lo hago últimamente, no lo hago la verdad mucho, porque estoy muy bien, pero cuando estoy un poco tocado sí no lo hago, porque me acuerdo, ¿vale? y hasta tienes que, que concentrarte estirar aquí, ¿vale? Esta lesión o este soaste te los lesiona normalmente cuando tropiezas. Cuando vas en bala o tropiezas, te los suelen lesionar a Y ya está. Y podemos forzar un poco más la posición girando un poquito hacia aquí. ¿vale? Girando un poquito hacia aquí, podemos forzar un poquito más la posición, un poquito, girando un poquito para este lado. ¿vale? Y ya está. No tiene más. bastante echada para adelante, bastante estirada que te quede más o menos luego un ángulo recto para que fuerce este muy bien, ¿vale? igual, estiramos este y ahora forzamos la posición girando un poco para acá entonces, forzarías un poco girando un poquito para acá y ya está no me pongo a explicar ahora eh, estiramiento de glúteo que es con la pierna, ya sabéis, la pierna por encima, la, ro la rodilla que ya por encima de la otra, para no alargar. Pero esto sería un poco lo más básico que yo hago, ya digo. Sí que puedo hacer estirar el glúteo, que era aquel sentado, con una, con una pierna como, como haciendo la rodilla una por encima de la otra, para estirar el glúteo y tal, pero bueno, básicamente un poco lo que yo hago a la práctica es este. Yo no estiro cuadrices. Ya sé que diréis, no está el cuádriceps no es que yo el, el cuádriceps no lo estiro. El cuadrice es típico de tirar este para arriba, este tirar no lo hago, ¿vale? Sí que indirectamente cuando haces soas, estás tirando un poco el cuadrice de la parte de atrás, así haciendo un gesto un poco extraño, ¿no? No lo tiras como tirando el de la pierna del gemelo, pero sí que un poco lo estás tirando esta zona de aquí, ¿no? la zona esta. Bueno, lo bajamos aquí. Hasta luego. Voy a entrenar.